Bienvenidos a nuestros videos de señales 101. Hoy continuamos con el tema de muestreo Y para el día de hoy tenemos dos personas muy importantes que vamos a mencionar, que están acá detrás mío, a Joseph Fourier y a Harry Nyquist. Con el video de hoy vamos a trabajar varios temas, hoy será un poco más largo de lo normal. Sin embargo, empecemos para que nos rindan. Los temas que vamos a ver el día de hoy son muestreo y recuperación de señales continuas, por qué diferentes señales continuas coinciden cuando se muestrean, coinciden con los valores, cómo es el proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia, qué es el traslapamiento, y finalmente el teorema de, de muestreo y la razón de Nyquist, este personaje que tenemos acá, y recuperación de la señal por medio de un filtrado ideal. Empecemos entonces. Muy bien, como les mencioné, esos son los temas del día de hoy. Entonces, arranquemos con el primero. Las diferentes señales en tiempo continuo nos dan el mismo resultado a ser muestreadas. Si tenemos las tres señales que estoy mostrando acá, ADT que es la roja, BET que es la gris y CET que es la azul, Estas señales son tres señales bien diferentes, sin embargo, da la casualidad que coinciden exactamente en el mismo punto cuando son muestreadas. Es decir, las tres señales muestreadas van a, van, a, van a ser exactamente iguales. ¿Cómo puede su suceder eso? ¿Y cuántas señales son? Realmente pueden haber infinitas señales que coincidan en los mismos puntos de muestreo. En este caso, cada, para cada k, para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2, para k igual a 3, k igual a menos 1, menos 2, etc. Simplemente K es un número entero. Entonces, si infinitas señales co coinciden con sus valores muestrados, ¿yo cómo puedo saber a partir única y exclusivamente de las muestras, como vimos en el video anterior, cómo puedo saber cuál de las tres señales era la o original? Si ADT, BDT o CDT. Empecemos con nuestro análisis. Para hacerlo, vamos a, a empezar a trabajar en el dominio de la frecuencia vamos a aplicar la transformada de Fourier. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cualquier señal en el tiempo, si solamente es una muestra, una señal cualquiera en el tiempo, que vamos a llamar x de t, si le aplicamos la transformada de Fourier, nos daría x de j omega, que vamos a suponer que es esta señal, que está acá, ese es el espectro en frecuencia, la transformada de, de Fourier de x de j, de j omega, es simplemente una representación, no es la transformada real, es una representación de la señal. Ahora sí, si tenemos esta señal en tiempo y en frecuencia y re recuerdan que lo que teníamos anteriormente había un tren de impulsos, yo mu se multiplicaba la señal XTT por un tren de impulsos para obtener la señal muestrada. Entonces esa es la señal en, en el tiempo. Tenemos la ecuación que vimos en el video anterior y s(t) por otra transformada de Fourier tenemos ese de J omega). Y la transformada de Fourier de esta señal sería si el periodo muestreo 2t sub s, omega sub s es 2pi sobre t sub s, y aquí tenemos cada omega s un impulso. Entonces es menos 2 omega s, menos 3 omega s, menos omega s, aquí me falta un signo menos, 0 omega s, 2 omega s, etcétera, etcétera, etcétera. Y la expresión matemática de la transformada de Fourier del tren de impulsos en frecuencia, la que tenemos acá: 2 por pi por el co coeficiente que es 1 sobre el PS por el tren de impulsos. Y esas dos señales, la señal en tiempo s de t por XDT, se va a multiplicar. Si hacemos eso, tenemos XDT multiplicada por el tren de impulsos SDT y nos daría la señal muestreada XSDT. Recuerden que la señal muestreada solamente son los impulsos en, en negro, la otra. Figura, simplemente sirve como guía o para saber cómo será el contorno. Pero la señal mostrada es que su stt son los impulsos en negro. Ahora, a, a la, al hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos es lo siguiente: el espectro en frecuencia, la transformada de Fourier es el de j omega, la transformada de Fourier del tren de impulsos, si se multiplica en tiempo por lo, eso equivale a una multi, a una convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces, si se convoluciona, recuerden que la convolución con un impulso es bastante fácil, simplemente es centrar la señal donde está el impulso. Entonces, esta señal se centraría en cero, esta misma otra señal crea una copia que se centraría en omega S, crea otra copia que se centraría, que se centraría en 2 omega S, otra copia en menos omega S y así sucesivamente. Y simplemente hago el producto de las amplitudes, a por 2 por pi sobre t sub s, que al ser una convolución en tiempo, eh, al ser una multiplicación en tiempo, se convoluciona en frecuencia y se escaliza en 1 sobre 2 pi. Por eso es que no tenemos el 1 sobre 2 pi acá. Solo tenemos a por 2 pi sobre t sub s por 1 sobre 2 pi, que se va el 2 pi. Entonces, esto sería la respuesta en frecuencia o la transformada de furia de la señal muestreada. Ya estamos viendo cuál es ese equivalente. Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente vamos a ponerle la, las frecuencias. Es una réplica, eso está en cero. Se copia exactamente en omega S, se copia en 2 omega S y el ancho de esta señal sería entre menos omega M y omega M. Para este caso sería omega S más omega M y omega S menos omega M. Y ya tenemos la señal en frecuencia. Simplemente son copias de la señal original replicadas cada omega S. Y entonces, ¿qué es el traslapamiento? A medida que cambio el valor de, de omega S de la frecuencia de muestreo, si esta frecuencia disminuye, el periodo va a aumentar. ¿Eso qué significa? Que la señal ya no lo va a tomar muestras muy seguidos, sino que las muestras cada vez van a ser más separadas. Entonces, voy a ampliar el tiempo de muestreo. Si el tiempo aumenta, significa que la frecuencia de muestreo es mucho más baja y llegará un instante que el tiempo sea tan grande que ya no va a poder recuperar esa señal entonces, si omega s baja es decir, si el tiempo de muestreo aumenta si omega s baja, que esta es la frecuencia omega s empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar esta señal se va a empezar a tocar o se va a acercar hasta que se toque con lo que tenemos acá cuando se tocan esas dos señales, eso se llama traslapamiento. Se están traslapando el espectro de esta señal con esta otra señal. Y eso es un efecto que no queremos. ¿Cuándo se van a traslapar? Cuando este punto omega M, omega M que tengo acá, que es el ancho de esta, de esta señal, es superior al punto inferior. Y ¿Este punto inferior cuánto vale? Vale omega S menos omega M. Es decir, cuando se cumple esta condición tenemos el efecto de traslapamiento. ¿Y por qué no lo queremos? Porque resulta que ya no tenemos el espectro original de la señal, de la señal que hemos mostrado, sino que se está traslapando y estoy perdiendo la señal original. Entonces es un efecto indeseado, que si no sabemos a qué frecuencia estamos mostrando, si es muy baja, podemos perder nuestra señal original. A partir de ese efecto de traslapamiento, podemos hallar, el teorema de muestreo y la razón de Nyquist. Entonces, para evitar el traslapamiento, que se tiene que hacer? Que este punto, que está acá, que es omega s menos omega sub m, frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima de la señal, siempre sea superior a omega m. O sea, omega s menos omega m sea siempre superior a omega m. La frecuencia máxima de la señal siempre va a ser inferior a la frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima. Y si despejamos de esta inecuación omega s, nos da que omega s tiene que ser superior a 2 omega m. Y esta es la razón de Nyquist. Esta ecuación omega s superior a 2 omega m es la razón de Nyquist. Y esto es para que no se produzca traslapamiento. Entonces vamos a resumir esto. La expresión omega s mayor a 2 omega m se conoce como la razón de Nyquist. Y da lugar al teorema de muestreo, que reza tal como está ahí. Para que una señal muestreada pueda recuperarse, esta señal debe ser muestreada a una frecuencia mayor, no igual, mayor a dos veces la frecuencia máxima de la señal a muestrear. Si se cumple eso, se cumple con la razón de Nyquist y la señal puede ser recuperada porque no estamos haciendo el traslape o el traslapamiento que habíamos visto anteriormente. Si ya estamos cumpliendo con la señal, con la razón de Nyquist, y no hay traslape, ¿cómo a partir de la señal muestreada podemos recuperar nuestra señal original? Entonces, miremos el análisis en tiempo. ¿A partir solamente de los impulsos en negro, solamente de los impulsos en negro, se les ocurre alguna forma de obtener la señal X A mí no se me ocurre, y a la vista no es, no es tan fácil esa observación el análisis de cómo a partir únicamente de los puntos en negro, no, de la, no del contorno, solamente los puntos en negro, obtener la, la señal X de T. Como no es fácil, ayudémonos a partir de la respuesta en frecuencia. Si vemos la respuesta en frecuencia, a partir de las copias de las réplicas de la señal original que están cada omega S, solamente obtener la réplica que está en cero. Ah, eso es más simple, porque no hay que quitarle nada, pero no hay que ponerle nada raro, simplemente es, elimine todas estas réplicas de aquí para atrás, elimine estas réplicas de aquí hacia adelante, de omega S hacia adelante, y de menos omega S hacia atrás, y se únicamente con la réplica que está en cero. Entonces, esto se podría hacer aplicando un filtro pasa hacia ideal. Entonces, los filtros pasabajos me eliminan las frecuencias altas y solamente me permiten el paso de las frecuencias bajas. Por lo tanto, si aplico este filtro, llamado H de J omega, con ganancia T sub S. ¿Por qué ganancia T sub S? Para que T sub S y T sub S se eliminen y me quede nuevamente con valor A de la señal original. Y frecuencia de corte omega M y menos omega M. De tal forma que me deje pasar exactamente lo que yo quiero y fuera de estas frecuencias valga cero, para que no me deje pasar los restos, los restos de la otra señal. Al hacer pasar la señal XDS por el filtro j omega, obtenemos nuevamente la señal x XDJ omega que teníamos originalmente. Es decir, hemos podido hacer un muestreo y recuperar la señal. Vamos a revisar los conceptos que hemos visto en este video. Fue un poco largo, pero creo que valió la pena. Primero, vimos que el muestreo se puede hacer análisis en tiempo para visualización y análisis en tiempo en frecuencia, lo cual nos da un panorama mucho más amplio. La otra fue hallar cuál es la frecuencia máxima de la señal a mostrar. Entonces, en, en ese caso es omega m. Saber cuánto es su ancho de banda, su frecuencia máxima, es un parámetro muy importante a conocer. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos aplicar a qué frecuencia se va a mostrar. Vimos el traslapamiento en frecuencia, cuando se traslapan dos señales, que no es un efecto que queremos. Y a partir de la frecuencia máxima sabemos cuál es el criterio de Nyquist, que la frecuencia de muestreo tiene que ser superior a dos veces la frecuencia máxima de la señal. Y por último, vimos cómo a partir de la señal mostrada es posible recuperar la señal original, la de tiempo co continuo, simplemente aplicando un filtro ideal pasajas. Muchas gracias por su atención.